Bona tarda a todos y a totes. Anem a començar esta aquesta sessió, la primera de l'any que estrenem a sis l'any 2013 amb aquesta sessió del dilluns dels drets humans. Avui potser és una sessió que podria semblar dons menys eh, aplicada o que toqui algun tema concret, sino que seria més aviat com la filosofia dels drets humans, al sentit que tenen els drets humans sobre todo que en sí, si, no? porque sí que sembla que, se, que sigui clar que se puede hablar de los derechos humanos, pero sobre todo el tema de las diferentes culturas, las diferentes maneras de entenderlos y de percebre'ls, que no hace que sigui tan evident que los derechos humanos siguen universales, de parlarem hablaremos y escucharemos lo que a diuen los dos ponentes desde seva perspectiva y desde seu estudi. Y bueno una asesinio diría me de la fundamentación que también da tan tant es importante que la fem no Porque a vayamos tractem de los derechos, de los infantes, o la violación de los derechos humanos a países como Siria acabarán beurá la última sessió. o la última asesinio, la última sobre la sociedad que es va a més entre ricos y pobres y aquí ya toda una serie de derechos que es van perdent. y avui sería una mica quién es el fundamento de los derechos humanos para hablar de eso, haremos como siempre a los dos ponentes una explicación y después tendríamos un tema de diálogo con las preguntas que vosotros podéis hacer y que podremos también compartir y dialogar sobre ellas. La primera parte la explicará la Eduardo Ibáñez, que es director de Justicia y Pau, como ya ja sabeu, la mayoría de vosotros van desde Justicia y Pau y también el conoce para per tant no cal presentar-lo pero él puede aportar desde de les dues vessants, que es doctor en Dret i ha treballat com advocat i també és licenciado en filosofia, per tant de deia, pues, doncs ja que està basant del dret i de la filosofia que fundamenta Don pues, tot allò que respecta als drets humans. Nos li passem la para perquè ens pugui situar una mica en aquest àmbit. Gracias, sí, una tarda. Normalmente muchos otros han venido aquí como presentador de las sesiones, Y hoy he hecho que el papel mica diferente, que es de compartir una reflexión. Se me hace que me sienta mica incómoda, ¿no? Porque danos rol es diferente Yo os he de confessar que yo no a hacer esta sesión, yo com como PUNEN en esta sesión, sino que la meva intención es que llegues aquí un profesor de adret. Aquí tenemos un profesor de filosofía que es el Ignacio, que se lo presentará más, y voy a decir que es un profesor de dret. Pero la persona que había pensado pues, no, no anava bien y al final los compañeros de Cristianismo y Justicia me ¿Por qué no lo haces tú? ¿Que eres advocado? Y, qué tal? y bueno, pues van a y em vaig... con que es un tema que me agrada, que me interesa... Pero eh, yo soy, sigui soy mm, doctor en dret que sona mucho a en realidad yo soy un simple advocat y me em siento más un advocat que un, que un investigador, que un pensador, todo me em queda lluny. Por tanto, me em sentía una mica incómoda también, ¿no? tanto, no soy confeso de entrada. Y con que me em sentí una mica incómoda, ah, un una lado también, porque el Ignacio ha un profesor mío a la Facultad de Filosofía, ¿verdad? tant encara em me sentí más incómoda. ¿Qué, ¿qué diré? Que diré ja eh, que estigui em incorrecto, y ho corregirá él, ¿verdad? Pero con que me sentí una mica incómoda la he portat escrita. Yo no acostumo, en em fa xerradas, a portar las escritas, improviso, pero con que aquest tema, ya ja os he dicho que es bastante... Me sento incómoda porque es complexa, porque es muy complexa. Porque es más filosófico que jurídico y con cara que sigui el Santiago de en filosofía no soy tampoco por de de filosofía, donde pues, aquí lo escribirás. Así que para donaré ya de entrada, que pudiese ahora mica sosu, us puc avorrir, espero que no siga más llarg algo que voy llegir, pero bueno, en todo caso si veis que me largo, donde pues, retallaré algún parágrafo y si no se entiende ya, ya os explico después. Bé, yo como hasat amb la reflexión aquesta, no, se eh, hoy día que ya consens a la nostra societat y a nivell internacional que estem tots d'acord, encara que, que sigui a nivell de principis, que és important reconèixer protegir, defensar i promoure els drets humans de totes les persones, no? Tots estem d'acord en això. El dret a la vida, el dret a la llibertat de moviments, la llibertat de consciència, el dret al treball, Y no? I per això aquests drets doncs estan reconeguts en tots els tractats internacionals i en les lleis, en les constitucions, lleis cada cop més desenvolupades. Estic parlant, estem d'acord tots en això, però això és a nivell de principis, claro. La realidad es diferente. No? En fin, si todo en los países más democráticos, pues veiem cada día como más vulneran los derechos humanos, civiles y políticos, sociales y culturales de muchas personas y también de los pueblos. Y más en los actuales temas de crisis, ¿no? Aquí ho hem parlat muchas vagadas en estas sesiones. Y veiem cada día donde violaciones de derechos como esas para autoridades políticas, para gobiernos, para leyes, para tribunales, para policías, para personas también que violan derechos humanos, amb homicidios, agresiones, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tant, jo ara estic parlant no de la realitat, sino a nivell de principis. A nivell de principis sembla que estem tots de acuerdo, no? A nivell de conviccions, de discursos de lleis. y eh, i avui dia cap estat ni cap força política renega ni los els humanos. humans. S'han convertit en calcom que tothom diu que reconeix i que tothom diu que respecta, no? Però encara que estiguem d'acord en això, en realitat, en el que no estem acuerdo, normalment o molt sovint és determinar per qué aquests drets, aquests drets han de ser reconeguts, protegits, respectats a tot arreu i per tota persona. En això ya no siempre estem tan d'acord. En justificar per quin raó podem exigir aquests drets, no només esperar que es compleixin, sino exigir-los. I no sempre hi ha consens, en aquest sentit pel que lo que aquí hem titulat el par qué, o el fundament, que és la paraula que yo utilitzaré muchas no en el fundamento de los derechos humanos. En això ya ja no estamos siempre tan d'acord, o no, no estamos tan d'acord todos. Y es el motivo de esta tabla de debate. No? Quin es, desde nuestros puntos de vista, que yo creo que serán forza coincidents los que estamos aquí a la tabla al y creo que otras también, estoy seguro, eh, quin es para nosotros el fundamento, el por al el motivo de por qué hemos de respectar los protegir-los, esta es la cuestión, el per què, la justificación. Eh? Y eso no es una cuestión solamente teórica, no es una cuestión solamente teórica que interessi només a, a sociólogos o a filósofos o a juristas, per ser hoy eh, a San Ramón de Penyafort, patró patrón de los juristas, yo como jurista em, también me hace gracia que coincidís hoy en esta sesión. No es eh, no una cuestión teórica, sino que es una cuestión de máxima importancia, malgrat que muchos defensores de los derechos humanos, grandes defensores de los derechos humanos, a vegades la puguin pasar per alt. No es cap crítica, a vegades es porque donc, la seva tasca los porta a actuar y no tan a reflexionar o a argumentar, o, sino a defensar que es, y exigir que respecti, no Pero es un tema también importante y que yo creo que los defensores de los derechos humanos también d'entrar de entrar en esta temática, en el parque Porque a sin el por qué, podemos caer en errores o podemos exigir cosas que potser no son tan exigibles, o al revés, olvidarnos de exigir cosas que se habrían de exigir. Y el fet de donar una respuesta o una otra a esta cuestión o al hecho de no voler a dar una respuesta, que también pasa, o de considerar que no te resposta que también ya qui diu que no te respuesta, Entonces es muy importante, es determinante, en fin, si todo yo diría, y según la respuesta que has dado, o si no da respuesta, entonces eso explica las diferencias que tenemos eh, actualmente en los diversos grados de reconocimiento y de protección, o, o violación, de que es par par par de las diferentes estados y culturas. Y también explica diferencias en el grado de conciencia ciudadana, en la cultura general sobre los derechos humanos y también afecta, yo creo que en último termo, al respeto para los derechos humanos. En función de quina respuesta un damos a esta pregunta, el respetaremos más o menos. Por eso yo pienso que es importante. Y pongo algunos ejemplos. No? Saben que muchos estados no incluyen ni reconeixen en las legislaciones algún derecho, algunos derechos, no? por ejemplo, y apelan a sus tradiciones culturales. No? Ahora comentabas tú, Llorens, no? por tradiciones culturales o religiosas. Por ejemplo, los países islámicos no reconocen la libertad religiosa, consideran que evidentemente el Islam es la religión que se ha de respectar o fins i tot la pueden arribar a imposar. Porque consideran que se ha de interpretar la ley conforme a al Corán, o algunos, al menos, algunos musulmans, algunos gobiernos musulmans, no todos los musulmans, ni molt menys están aquí, ni molt menys. Y en aquest sentit sentido, hay una forta acusación al discurso de los derechos humanos como si fuera en el sentit que es un invent occidental hemos sentido no es un imán occidental hemos categorías occidentales que los occidentales volem imposar injustament a otras culturas la intención de falsas nuestros intereses no es una és una visión muy estesa y té la se va de verdad la seva part de pero bueno aquí nos muestra que hay maneras diferentes de entender que son los derechos humanos claro porque los occidentales pensamos que se de cumplir a todo reo los humanos los hinduistas los eh budistas y a los deus. han de cumplir los derechos humanos. ¿no? Eso es lo que diem sovint, a los que defansen los derechos humanos. Pero también en los países que han asignado los tratados de derechos humanos y que reconocen los derechos en las nuevas legislaciones, no todos lo fan de la misma manera. No todos respetan, no reconocen los derechos de la misma manera. Algunos niegan asignar determinados tratados. Por ¿no? ejemplo, sabemos que Estados Unidos no reconoce el, el tratado de derechos de los infantes, porque considera que los infantes pueden ser castigados en pena de muerte, por ejemplo, cosa que no permite que este, este, este tratado Alguns es neguen eh, o establecen eh, limitaciones o excepciones. En algunos casos consideran que es pueden vulnerar los derechos humanos. Por ejemplo, si se trata de ejecutar enemigos o terroristas, en este caso el derecho a la vida no cuenta. Todos lo hemos No es hem no para tornar a ejemplo de Estados Unidos, porque a España también se a hecho ejecutar terroristas a bombas. Y amb... cada estat interpreta los derechos según su realidad política, jurídica, cultural, de acuerdo a sus intereses también, establece unas determinadas excepciones o una más importancia a unos derechos para sobre de otras, ¿no? También hay diferencias a la hora de determinar quiénes derechos corresponden a toda persona y quiénes solo los nacionales, no? los ciudadanos propios. No? Por ejemplo, el derecho a sufragio, es que només es para los nacionales, no para los extranjeros. También en otros casos, la asistencia sanitaria gratuita, considera a España, que només és para los nacionales o los residents, residents legalmente, no los sense sin papeles. También hay diferencias sobre en qué momento comença a exigir-se o és exigible el derecho a la vida, por ejemplo, no? algunos derechos como el derecho a la vida. Se considera para muchas personas y legislaciones que, fins al nacimiento o fins a las setmanes, ¿no? se puede eliminar la vida humana si la mare ho se así. O, a partir de aquí, momentos un ésser humano es és persona o fins aquí, es persona. No? En nombre de la libertad, algunos estados van reconociendo derechos que en otros contextos se pues, consideran que no son correctos. No? Por ejemplo, el, el, el, no? el, no? el derecho a la al ya lo habéis el derecho a la eutanasia, el derecho al matrimonio homosexual o el derecho al matrimonio poligámico, Y aquí hay una gran discusión. O, en los Estados Unidos, el derecho a portar armas, que para nosotros es un desbarat, pero se considera que es un derecho, casi un derecho humano, porque está la Seva constitución y més mí una esmena especial, no? Cuando comienza a reflexionar en torno a estas cuestiones aparecen preguntas muy complicadas. ¿Qué son en realidad los derechos humanos? ¿Quiénes haurien de ser? ¿Quiénes haurien de ser? els son los beneficiaris? O ¿A partir de qué momento? tots los derechos que, que se proclaman para un país son válidos y tienen el mateix valor a todo arreu ¿O si un país reclama donc, un determinado derecho, això hem de desde un otro punto de vista que no lo aceptamos? Eso está pasando, ¿eh? En Aldabat, entre, entre regiones, donde un, entre regiones del món, eh? Muchas regiones, en base a la seva cultura, donde consideran que determinats drets son una aberració y por eso no los asignan. Bueno, ya me referí a antes. poden exigir determinats drets sense sin que haya hagi una, una ley, una norma jurídica nacional o internacional, que alzamparí. Por ejemplo, el derecho al objeto de la conciencia. Bueno, aquí España no estaba en mols objetos de consciencia y entidades como justicia y pau en da que es la lo que de consciencia Ahora ara està reconeguda no pel el servei militar, pero no para altres coses com defensem des de justicia i pau que es pagar els parte pagar la part dels impostos que va a les armes a l'exèrcit. jersi, defensem que això que es un dret i per això alguns o fan. Mm. Els drets existeixen doncs al més ja la independència de les lleis, Esta sería la pregunta. ¿Encara que una llei no diga? y a un dret, determinado derecho o al revés y cómo juega cada derecho en caso de conflicto entre diferentes personas que tienen derechos diferentes hay un choque entre dos derechos no el derecho de vaga por ejemplo el derecho a circular cómo es resolen aquellos conflictos o el derecho a la propiedad cuando se pues, tiene una determinada eh, una determinada posición política es defensa que en algunos casos doncs sigui es legítimo expropiar o, o robar o robar, etc o simplemente, donc, en quins casos sí, en quins casos no. Aquí entremos en unos debates complicadísimos. Y todos estos debates tienen a veure amb el fundamento de los derechos humanos. Yo no puedo entrar a discutir todas estas cosas que me em superan y son o complejas y cada una de ellas duraría para un debate aquí. Aquí hace días que diem que hem de fer un debate sobre el derecho de vaga. Ahora que le... Que le eh, bueno. Entonces, mm, todas estas cuestiones se si generan no, en el fonament en el de los derechos humanos. Si nos aclarimos una mica mes o si nos pudimos poner una mica mes de acuerdo en quién es la justificación, al el perquè de estos derechos, cómo decideix que qué es derecho y qué no, que estas preguntas tendrían, no una solución fácil, pero estarían en mejores vías para discutirla y sé más fácilmente para arribar a un acuerdo o para resolverla o per tenir més arguments per exigir determinades cosas y convensa més per exigir determinats drets als qui no els reconeixen. Abans de d'entrar de, en això, en aquest com com entenem aquest fonament, el perquè, he fet un, un petit un petit aclariment, no? que a me em sirve, però que té les complicaciones. complicacions, però en fin, per dir-ho molt, molt molt ràpidament, abans de decir dir es és la justificació dels drets humans, Aclarim una mica de qué estamos hablando. ¿Qué son de los derechos humanos? Eh? A lo mejor aclarirnos qué son los derechos humanos podremos entender mejor esta pregunta de por qué se han els los derechos humanos. Y, en aquel este sentido, derechos humanos serían, que esta es una definición que caldria discutir, caldria, pero en fin, para entendre'ns, serían un concepto una categoría jurídica, una teo, un concepto de teoría del dret, creat y desenvolupat al llarg del siglo, después de un larguísimo proceso histórico, por parte de los juristas. ¿no? Los juristas, de alguna manera, se han inventado concepte, concepto. Claro, se han inventado, ahora explicaré todo esto, lo matizaré a continuación. ¿no? Eh, a partir de una cierta experiencia, desenvolupat pues, en una categoría jurídica que eh, doni resposta a unas exigencias. ¿no? Esta es la cuestión. ¿no? Un concepto jurídico que se ha després de la teoría, se ha pasado a las leyes, a las constituciones, a los tratados internacionales, en una larguísima historia, ¿no? una historia que ahora es imposible recorrer, ¿no? que arrenca al menos del siglo XVI y XVII, si no más enrere, a partir de experiencias diversas, como la lluita para limitar el poder de las monarquías absolutas y proteger los individuos del, del rey o del poder, eh, la experiencia de la trobada de los europeos els pobles poblas autóctonas a América o, a, o, a, o a, a Asia, Al ¿no? el siglo XVI i XVII, que acaban reconejant, acabem reconeixent que también son personas y que han de rebre el mateix tracte que qualsevol altra, La experiencia de las guerras de religión a Europa, ¿no? que van pues, en tanta maldad y tanta destroza, ¿no? y es va arribar a reconocer la libertad de religión a partir de esta, de esta experiencia de guerra. Eh, després evidentment tot el, el, el temps de la ilustración de las revoluciones liberales y democráticas, revolución francesa, americana, etc. y la exigencia, de submeter el poder político a la ley y a la voluntad de los ciudadanos, posar límites -li ¿no? al poder. se van creando así, estos derechos, y todo té com como punto culminante la terrible experiencia de los totalitarismos, de los del seclavín, la Primera y la Segona Guerra Mundial, es ¿no? esta catástrofe, que porta doncs, a reconocer a la comunidad internacional un estándar universal común de protección de la dignidad de toda persona, utilizando esta categoría de derecho humano. A eh, esta experiencia histórica, eh, donde ha portado això a, a, a utilizar utiliza aquest concepto de derecho humano o derecho de la persona, que sería un tipo especial de dret". derecho. n'hi derecho es molts tipos, pero aquest es un molt ¿quién es? és es un derecho que atribuimos a todas aquellas, a las personas, a todos aquellos considerados personas o esas humanos, o mejor dicho, a aquellos que saben que son esas humanos. Esta es la categoría diferente a otras derechos, ¿no? Hi ha derechos que no els té tothom. Y apunta ni propiedad sobre aquest bolígraf, bolígrafo, pero no es derecho de usted la propiedad de este bolígraf. bolígrafo, ¿no? O tener, pues, un coche, o ni un reloj, yo si soy es el derecho de propiedad sí. mío. Derechos humanos eh, tienen la diferencia de que son de toda persona, sin Tot Todo derecho humano es de toda persona. En aquel este sentido, pues, eh, mm, de alguna manera estos drets <coughs> es donan a, a a todo que consideremos que tiene naturaleza humana, que es de la condición humana, y en aquel sentido, si son derechos que tiene toda persona, pel fin de ser persona, entonces alstenan mientras son personas, mientras viven y fins que deixin de viure, y tant no depenen de la voluntat de ningú, ni de la mateixa persona, alstenan, els té toda persona, encara que no vulgui si es de una persona, para el de ser persona, es para el de ser persona. No si el grado de mes o mens o si el renunciar més mes o mens a tenerlo. ¿no? Yo me pues, exportaría muy mí, pero ahora para entender, si partamos, pues, los juristas dicen que son derechos imprescriptibles, que no caducan, no caducan mai. Que son irrenunciables. Yo no puedo renunciar al derecho a la vida, al derecho a la libertad, al derecho No puedo vendrá como esclavo. Que son inalienables también. Yo no puedo vendrá, no puedo salir. ¿eh? No depende de la meva voluntad, no puedo renunciar. No se puede saber a es ni a cambio de dinero, ni a cambio de un sou, por ejemplo. No? Como de tiempo ha pasado, personas que venían al su trabajo y i i también renunciaban a sus derechos humans, a cambio de un sou, un trabajo y un sou. Bien, pues, veiem aquest tipo especial de drets, ¿no? y a partir de aquí dons la pregunta que yo ahora feia, que feia al principio, que es la que voy a responder, y no sé cuándo de temps porto ahora. Ver si vaig a eh, La pregunta, doncs pel fonament: es ¿Podemos exigir éticamente y políticamente a toda persona, institución y a todo poder político, en todo país y en toda cultura, que reconegui, respecti, promogui y protegeixi unos determinados derechos humanos? ¿Y por qué? O si sigui, unos determinados derechos de aquellos que consideramos que son de toda persona para el de ser persona y mientras sigue persona. Y a la historia, pues, esta pregunta, pues no la hago yo aquí hoy, es una pregunta y algún jurista también, que se han hecho, eh, los juristas y los filósofos, desde hace segles, y se han dado muchas respuestas, y el debate aún es vivo. ¿eh? Es imposible hacer ni un, un petit resum de las respuestas múltiples que hay, casi tan compensadors en aquests momentos, del derecho. Desde pues, las, las, la concepción inicial de la filosofía política del de Witt, que veía los humans humanos como algo existent o derivable del dret natural o de la naturaleza humana, y eso es lo que yo al final acabaré de alguna manera defensant con algunas matizaciones, fins passant per la concepció com una exigència derivada de principis ètics racionals de la raó, no? que han de guiar la voluntat humana, com unes, també com unas obligacions de la comunitat política, o entesos com un pacte, un pacte polític, pacte nacional o internacional, de mutu reconeixement de respecte entre persones o entre pueblos, no? Alguns fins i tot, doncs la resposta d'aquí es un purfet derivat de la història de les lluites socials, Las a sociales han socials ens han portat como com podria haber portat una altra cosa, i también aportarán una otra. altra, no? fins arribat a, a concepciones puramente purament normativistes o leguleyas, no? que podien dir, no, es dret lo que diga la llei que es dret, y punt. i ja no ens plantegem res més. Y si la llei diu que es dret, es dret, y si diu que no, no es, punt y final. Tot això, resumint molt y esquematitzant molt y caricaturitzant una mica, doncs és un debat. Que se ha hecho y se continúa a y no está tan caro. Y es verdad que todas estas respuestas tienen los interrogantes. No pueden identificar un discurso, una tesis que sigue allá, sino que eh, todas tienen los problemas, los interrogantes de los resolts etc. No? Pero, fins fin, si todas que respuestas, al que sobre todo avançar a avanzar y es una perspectiva relativista o pragmática. Yo soy el que avanza. Això és el que va tenir cada cop més força. Una postura que diu que no hi hauria més drets que aquells que hi hagi consens o acord dins d'un país o dins la comunitat internacional. En aquest sentit, els drets que es, poden, que es podrien exigir serien solament aquells que hagin estat sancionats legalment pels estats o per la comunitat internacional com a fruit d'una conquesta, no? que s'explica per raons polítiques i sociològiques. Els drets humans, doncs, segons aquesta postura relativista, serien aquells que la majoria democràtica d'un país o del conjunt dels països reconegui i exigeixi. Como a continuación diré, donc, esta concepción relativista es para mí profundamente empobridora e insatisfactoria y más aviat deja a los derechos humanos y al seu a la seva violación y al seu no reconeixement. De todo aquest debate, que es molt eh, yo identifico dos grandes respuestas, las que yo anomeno fortes, las respuestas o justificaciones fortes y las justificaciones febles. Las justificaciones o fundamentaciones febles, que son, mi mí, veiem, molts que son las dominantes, acaban van a mes me dirían ver el fundamento de los derechos humanos eh, de una manera o de otra como una mena de compromiso, asumido por los poderes públicos, o la humanidad en general, en un momento determinado, una obra humana, un pacto, una ley, una conquista histórica o política, una libra de decisión de otorgar una determinada dignidad a las personas, para que una cierta madurez, o para una cuestión de sensibilidad o de tradición. ¿no? Hem de la declaración, al menos desde mi punto de vista, que si aquel fuese el único fundamento, los derechos humanos estarían expuestos a tota mena de violaciones y a tota mena de destrucciones, porque si son una obra humana y decidimos reconocerlos, porque nos la Asamblea B, al día que decidimos destruirlos, también se habrá de semblar Asamblea Si el su fundamento o justificación es un simple pacto, o, o porque yo diu la ley, o porque hay consens, o mayoría, o porque es un estado de opinión, no? difuso, entonces claro, no, no, impede no impedeix que un amb un altre pacte, una otra ley, un altre consens al revés, no? Entonces, podemos puguem decidir suprimirlos Y i per no doncs ningú pot exigir a otro. ningú altre, ningú pot exigir a cap altre país que el respecti, porque si és un pacte nuestro, és nuestro, no podem exigir-lo a ningú, ¿no? Si allà no és pacta, si allà no és ley, si allà no és consens, si allà no és opinió majoritària, doncs pues, allà porque els hem d'exigir de allà, no? I les otras derechos drets humans no es basen ni es justifiquen el... des meu punt de vista, no es basen ni justifiquen simplement per la existencia de bons sentiments que bien, que son necesarios, ni para buena voluntad de una determinada evolución cultural de la humanidad. ¿no? Eso serían las justificaciones febles. Las fortes pues, son muy diferentes. Las fortes serían aquellas que entienden que el el parque de los derechos humanos, no es una simple decisión lliure, un capricio, o una ni un invent, más o menos arbitrario, sino que, com que la voluntad humana o política ha de reconèixer necesariamente, que son exigibles mi independencia de si, de si hay un pacto o no hay pacto, de si hay consens o no hay consens, si hay ley o no hay ley si hay una conquista histórica o no. ¿No? Estas son, son las concepciones fortes y estas son, las, para mí, las más interesantes y las que son más necesarias de defensar en este momento. hasta que también hay diversas de estas, pero en todo caso, son la, esta es la línea que yo creo que ahora hem de, de defensar. Estas concepciones fortes entenen que los derechos humanos son exigibles porque racionalmente cal reconhecerlos como una realidad previa, la realidad de la humà humana y de la convivencia humana, que los necesita y los pressuposa. Me mi el fundamento de los derechos humanos ha de ser un fundamento fuerte, lo acabo de decir, si es vol que siguin realmente exigibles éticamente y si es vol que realmente siguin universales, que siguen a todo país, a toda cultura, aplicables. Y este fundamento creo que se encuentra en el hecho de que la raó humana descubre en todo ser humano, es decir, descubre en la naturaleza humana, present en toda persona, una dignidad merecedora de respeto y protección por parte de la comunidad política y de las otras personas, por tal de possible el seu desenvolupament libre. Una dignidad que determina, correlativamente, l'altra la otra cara de la moneda, unos deures de toda persona de respectar estos derechos, de respectar el seu proísmo. No? Aquesta és la veritat humà, humans, doncs, es la variedad de l'ésser i y los derechos humanos Entonces fundamentan y justifiquen sobre esta variedad. Al llarg del siglo XX, un importante corrent filosófico, eh, que a mí me agrada especialmente el personalismo, ens ha hecho ahora también, desde una otra perspectiva, això que acabo de decir, nos ha mostrado que el humà humano es és un ésser relacional, que solamente es constituye en la relación entre los el... otros éssers humanos. La persona, como diría Buber, es un yo-tú, Som yo, tú, no somos yo. Y después ya los otros, no somos yo, tú, alhora. Y solamente en la mesura que se a los otros como tú, no hay como una cosa, como un objeto, pues así es natural donc, que si no es vol contradir la propia naturaleza de la persona, si no em voy a contradir a mi mateix pues sóc cridat a respectar a la otra como un matéis, en clau de reciprocidad. Aquel tú que, es, que descubrim no puede ser tratado como com un objeto, o acabo de decir, sino de forma coherent amb la seva posició, dignidad y eminencia. La nostra relació amb aquest tu, que ens constitueix, doncs consisteix essencialment en un trobament, en reciprocitat, en resposta l'altre, aquest tú i en revela en definitiva un tu eterno, com diria Martin Buber, Todo Tot això inevitablement s'ha de traduir en certes exigències per l'ordre social i polític, que és el que anomenem doncs un ordre social just, respectuós de la dignitat de les persones. Aquesta dignitat de la persona en últim terme prové del fet que la seva existència, la de cada persona concreta, és un do. Y es veig i y y el antenno es que el COM que ve de un para una misteriosa realidad superior, que los cristianos no Déu causa incausada de incausada causa tot total que existe, y por tanto les aroma, no pot ser mai un objeto para el cual se va al ni de Ningú, ni de la evidentment. evidentemente. Y es más desde esta concreta perspectiva cristiana, ahora sí, les humà ahora entra una perspectiva concreta, però que es la, la meva, la de molta gent, les aroma, la de molts dels que esteu aquí. El ser humano es és ser criado la mateixa imagen y semblanza Déu donde creador. Es decir, que de unas características semblantes a las que te Déu un la Las tengan la máxima perfección. Nosotros, los seres humanos, las tenemos de una manera más imperfecta: no? inteligencia, libertad. Esas son uberes a la variedad, a la belleza, al B. Y esa máquina aquesta dignidad que fins i y todo mateix un mateo. Si tenemos cristianos, finz y todo arribat arriba, precisamente asumí la mateo condición humana. De alguna manera se hace toma. Jesucrist. Quina dignidad será esta de un ésser que ha creado y Déu mateix se fa como el que ha creado. No? Y donant se mm, per amor ell matej, tots fins de la muerte, allibera y redimeja los hombres de sus seus de sus errores, de seves incoherencias. Si el humà humano es un fin en si mateix y ahora ya acabo, voy acabant. pues, toda esta dignidad, que podríem dir utilizando un terme un professor de un profesor de filosofía, al Paracoll, que esta dignidad casi divinal de l'ésser humà, eh, doncs es desprén que merece el mateix respecte arreu, no más allá de toda diferencia cultural, de todo passaport, de todas las contingencias políticas, jurídicas, de totes les contingències, mm, polítiques estado de opinión, pacto o mayoría. No? Eh, bé, tenía algunas cosas más, pero acabo. Mm, Creo que hoy día tenemos necesidad de un fundamento fuerte para los derechos humanos, como aquel o similar, formulado de forma prou oberta, y adecuada, com que pugui ser ampliamente compartido, y constituye una base sólida para el respeto a los derechos humanos de la manera más amplia posible. A conclusión, entonces, que tot ésser humà té una dignidad que ha de ser reconeguda universalmente para toda cultura, tradición y comunidad, una dignidad que aporta la exigencia ética de la comunidad política y al seus próximo al de respecte absoluto de la seva vida, la seva integritat física y de todas aquelles dimensions personals que garanteixin el seu lliure desenvolupament com a persones. Si ve, i això és un tema que portaría de més lluny, no? si ve ser que les concrecions necessàries para que per aquestes exigències, en alguns casos poden variar segons el context social i polític, eh. Això, evidentment, eh, acoedit así com una cosa final, donaria per molt més, no? Els drets humans són universalment exigibles, però y a circunstancias que hacen que pugui, la la concreción de esto pueda variar en un momento o una cultura diferente. Ja y así se Muchas gracias, Eduard. Penso que la teva exposición mostra la complejidad del que estem abordant. Y pienso que pot ser interesante, ahora, la, la següent aportación de José Ignacio Fuster y Cam, porque yo pienso que también será interesante, no sé exactamente si aneceras por aquí, pero la, la visión antropológica también, ¿no? Pienso que aquí aparece como una demanda necesaria de, si parlem de drets derechos humanos, que entenemos per persona y perquè és es común a todos y que és que hi ha de fonament ¿no? Darrera de eso, ¿no? Y que pueden compartir entre las diferentes culturas. Si no ho abordas ho eh? hem de, hem de o trataré estas, me agradaría que surtís, porque pienso que para aquí en la en traba ya un amigo abriendo da trata que esta cuestión. Antoqués ahora la la següent será de ahora ignacio Ignasi Fusté, que es rector de la parroquia de San Saloni y que colabora a la comunidad del Senacla, una comunidad de origen italiano que trabaja para la rehabilitación de drogadictes y personas que tienen otras adicciones. Y la parte de la Antropología la digo porque es profesor de Antropología Filosófica a la Universidad Ramón Llull y por eso digo que realmente esta complementariedad de la parte més jurídica y la parte también eh, antropológica también pienso que es que esta interacción la que nos puede iluminar. No? La seva tesi doctoral la va a hacer en torno al tema del sufrimiento humano y per tant també toda tota aquesta dimensió apareix perquè els drets són justament tenen en cuenta la violació és el produc productora de grandes patiments per part de moltes persones. Doncs endavant amb la teva presentació. Doncs moltes gràcies per la presentació, per la invitació. També yo faré el capugui, eh? Mai saps si si sí, esta vez o probé, eh, se fa amb buena intención. También, pues, voy felicitar a la ¿no? por la exposición de avance y también expresada. Te felicito realmente, eh, molt interessant. interesante. Yo pienso que es muy coincidente con la Eva, pensando complementarias. Y ve, dons, han comentaban de que puede fer fea que esta presentación en relación amb la fundamentación de los derechos humanos. Eh. Porque perquè no només la qüestió és sobre la seva declaració els sino no, sinó que és molt interessant també complementar-ho intentar explicar quin són els seus Yo pienso Jo penso que és una cuestión, com ens recordaven que és molt interessant com a tal i no gens fàcil. tranquilos, tranquils, tots plegats, no? Llavors ara recordava també Aquellas palabras de Evangelio, no aquella casa construida sobre roca. Si la casa de los derechos humanos está construida sobre la roca, ya esto es muy interesante, ¿no? Para que haber un acuerdo universal, para que puedan ser reconeguts, para que no permetem que haya violaciones... De tals, ¿no? A cambio, si la casa no te fue una està ya está sobre sorra, te puedes parir porque sino para que en cualquier momento. Eh, todo lo este ideal, pues, que que eh, ha, ha trabajado especialmente la sociedad europea de los derechos humanos. recordo recuerdo es verdad, que es veritat que Eduardo Comentava que estat professor profesor Seu, pero él, en cierta ocasión eh, en ha hecho una una interesante observación de que derechos y deures también. Él en fet referencia. és es muy importante para entender què a qué Jo tinc Yo tengo derechos, pero también tengo deuras Como ser humano, como persona, respecto a la naturaleza, respecto a los otros hombres, respecto a la sociedad, respecto al bien común. Esto es muy importante porque no es se puede separar un de l'altre per para entender què qué es eso de los derechos humanos. Ya me comentaba el Duarte Gandhi, no sé de aquí una manera pero cuando le viene um, de um, firmar o tal había dicho aquí falta la declaración de las deudas no? que pienso que es muy interesante no yo tengo un deure respecto a a tu tom, no a todo a, al cosmos a, a la sociedad se yo no que pienso que es interesante entonces, la, la primera cosa que voldria comentar es que cuando hablamos de tres y deures, todo això sería como una primera fundamentación desde el punto de vista filosófico. Sí. Después ustedes se si preguntan, soy se poc concret, sé que Justicia paus, Pau es... És... Pero eh, una mica la teoría, ¿no? Pero la primera fundamentación es ja, como ya ja se nos la dignidad de la persona humana, aquesta noció que es importantísima, dignitas. Tenemos una dignidad y de aquí brollen que yo exigir uns drets o que tengo unos deures. Es una noción interesantísima, es decir, en mí, a la persona humana, ya una dignidad. Es una donc, eh, noción que ha va comenzar a desenvolupar al siglo XV, también al siglo XVI, amb grandes pensadores de la Escuela de Salamanca, eh, que hablaban de esta dignidad, que en definitiva eh, es refereix a que cada de nosaltres la persona humana, tiene... Podemos expresar de muchas maneras un valor, son como un diamante, podríamos decir, tienen un, un valor infinito, un valor absoluto, ¿no? Son como cada persona humana una finalidad en sí mateixa o podemos expresar de muchas maneras, es al que también podría decir la, la nuestra inviolabilidad profunda o la nuestra intangibilidad, es decir, la persona humana como tal, ¿no? A nuestro carácter, a nuestras decisiones, a nuestra cosa, es nos puede manipular, ¿no? Y eh? muchas de las tradiciones religiosas han hablado del carácter sagrado también, ¿no?, de la persona humana, o sea, ya como, como una intuición, ¿no? Que a veces es difícil de, de expresar, pero la persona humana es sagrada, es decir, siempre la de mirar a respecte que es aquí este anuncio la dignidad son muy conegudes agudas las expresiones al respecto de algunos pensadores que son universales un de ellos es Immanuel Kant que de ella de que la persona mai pot se eh, diguem utilitzada ¿no? com un mitjà perquè és un fi en sí mateixa santes no o sea, mai eh, tal, ¿no? a mi potser, la expresión que impressionat a las lecturas que Puget fer es aquella de Carol Boitila. Carol Boitila va ser posterior y al Papa Joan Pau II. Y él de ella para mí es como la, la manera más, más fina o más profunda o más delicada de expresar aquel este sentido de la nuestra propia dignidad, de la cabrollan, como de ella els drets los derechos y los derechos". Deia a las deuras. De ella él, la única actitud Propia y adecuada o justa en la persona humana es el amor. Interesantísimo. Si sigui, no me es en em a una otra persona desde que está aquí, al amor, ¿no? ¿Por qué? Porque te una una dignidad tan ella, mateixa Una vagada en parlat de que esta dignidad, nos podrían preguntar, ¿pero quién es la fundamentación de la dignidad? Es decir, ¿y por qué son dignas? la persona humana. Y aquí surgirían muchas consideraciones que ya ja al lado muy bien, de alguna manera han ha dit ¿no? podríem decir, mireu, es que es una cuestión de conciencia ¿entendré no? Es a decir, es la nuestra conciencia que han sido que hemos de respetar las personas porque son dignas, s'entén és Es muy la conciencia todos tenemos una conciencia por aquí es Entra al filósofo, de alguna manera diu, sí, sí, entra el filósofo siempre a veces posa pegues, ¿no?, davant de las afirmaciones, la conciencia es muy importante, la conciencia detecta la dignidad, pero pudiendo decir. Pero, ¿y si la conciencia falla? manteneu ¿Y si la conciencia es equivocada o es errónea? ¿Y si la conciencia que podría ser como muy lúcida para ciertas cosas, resulta que ho deixa de ser? Entenéis la idea, es para Per tant, es muy interesante, es como una especie com de aportación, pero quizás no es la fundamentación última de la dignidad humana, eh, la conciencia. Después también hi todas aquellas personas, como que también també Eduardo, molt que fundamentan la dignidad en una cuestión de decisión o de voluntad, o ve de un consens mundial, se en habla mucho, no respecta a los derechos humanos, que podríamos decir que es interesante que haya un consens por aquí arriba también siempre el filósof que es una mica crítico y diu: Pero si el consens falla, si el consens hasta al servei de una ideología totalitarista y si el consens realmente es a una la persona humana, malgrat que hagi estat fruit de un sufragio democrático, el consens es podría tornar en contra de la humanidad, en contra de la persona humana, y para tal podría ser un inhumán. ¿Se Santén la idea, ¿no? Para al final, también va que te intent de, de eh, fundamentación, también es feble, como enseña también la Duarte. Y aquí arribaría, també también arribat al final, cuando hablamos de la dignidad, hemos de reconocer que es calcón, que es el l'ésser humano como tal en la nuestra naturaleza humana y para tanto aquí yo haría una defensa del derecho, en aquest sentido del derecho natural, porque al final el derecho es en això, en la meva naturaleza humana, en la meva essència humana, en ser cadascú de nosotros individuos de esta gran especie portantosa, maravillosa, que es la especie humana, capaz de de grans cosas amb les seves potències que son la raó i la voluntat i de aquí la dignitat de la persona humana. Per tant, jo estaria molt d'acord amb l'Eduard que al final és lésar de la persona. Yo jo su, exacte, per la concentració intelectual, no? Disculpin, eh. Però fixei que es interessant en aquest sentit. Per... Que ahora yo haré como una pequeña explicación, clásica, de la fundamentación de la dignidad humana, los clásicos ella, que es fundamentan en las nuestras grandes potencias espirituales, la raó y la voluntad, para la nuestra naturaleza espiritual, en ellos. Si nosotros somos capaces de acunear y de estimar. Voldi que también la persona humana es marachadora de que sigui con aguda y estimada para sí si mateixa, de els clàssics, clásico. la idea? Es muy interesante aquest trae un amén. Es de alguna manera al poder que tenemos nosaltres de la raó y de la voluntad la que hablaría eh, de que tenim una naturaleza espiritual y para tan digna y siempre marachadora de ser respectada per ella mateixa y para tan de ser aguda y estimada per si mateixa. Aix ho deien els clàssics y penso que és un raonament molt interessant al respecte, és a dir, la dignitat no la decidim. No la declarem nosotros, no la consensuem. Ens su diria també l'Eduard molt bé estat atent al seu discurs perquè ha estat fantàstic, sinó que la descubrim quan estem davant d'una persona humana, encara que no pugui pensar per la feblesa de la bellesa encara que ya no pugui decidir porque ya no pot pero es una persona digna que en el seu moment ha pogut pensar raonar y decidir en favor dels altres eh seria el que s'anomena aquesta naturalesa espiritual nostra i vaig también també ara connectant amb con la darrera fundamentació fiqueu que primer he parlat de es fundamenta en la dignitat després en la naturalesa humana y al final hauríem de dir que la darrera fundamentación estaría, como com molt también el Eduardo Centro Duarte, eh, que te cití constantemente porque te he seguido, estaría en Déu que seria justamente el creador de todas estas capacidades nuestras y de esta naturaleza. De fet el Concilio vaticà II, donando la clau cuando en seva constitución, Gaudium et Spes, cuando habla de la criatura humana, con unas palabras que lo diuen la persona humana, o la criatura humana, me em parece que digo exactamente, es la única que ha estado estimada por sí si misma, por deu Y por tanto, aquí la seva dignidad. Y por tant también nosaltres hemos de respectar la y conocer-la y estimar-la por sí si misma. No? Penso que és que estas paraules de Gaudium et Spes. De esta ahora ya, ja, cuando estoy acabando, es muy interesante, siempre que explico la antropología también a las alumnas que tengan clases, siempre digo que toda la antropología está contigua al libro del Génesis. Ya un momento, al libro del Génesis, es capta de alguna manera, no surta el concepto de la dignidad, pues capta perfectamente que el hombre es una criatura espacial que tiene una dignidad única, que es, dirían, que es um, sagrada, ¿no? Tal, ¿no? No sé si vosotros ahora penséis en una miqueta y recuerdé el libro del Génesis, al relat, ¿no? Fíjense, Fiqueu-vos que cuando arriba el Señor deu va a crear diversas criaturas, pero cuando arriba la creación de la loma, y de todas va bien, y va beura, las va a perquè para era bo. Fantástico, porque todas las criaturas, per tal, no me es tal, de ésar ya ja son bonas. Pero cuando arriba el caso de, de la criatura humana, comença parlant ella. no havia parlat amb les altres. ¿Por qué? Perquè té una dignitat especial. Sigeu fa cons i multipliqueu-vos al deure, etc. Hem, us, us poso en les vostres mans tota la creació per tenir el al deure, de cura de la creació. fiqueu que és molt interessant porque al llibre del Genesi no parla tant del dret, sino que comença parlant dels deures. Però bé, també darrere de del deure també hi ha els drets, no? I al final, quan acaba la creación quan acaba la creació de la criatura, deu Racunéis a esta maravilla que es el ser humano y va veure una contemplar que plaquera, no nomesco, sino molvo. que se busca aquí, a muy lenguaje, digan, como com si fuese una especie de expresión, de narración, de contacto, tal, tal, yo siempre he oído, no cuidado, el llibre del genes y leen de yesí en profundidad para que hasta tots todos los aspectos fundamentales, antropológicos del ser humano. Entéis aquí esta dignidad. Acabaré. No amb dos apreciaciones. Una es una patita lectura al Papa de clar que al final, al final, al final, la fue última metación última. no sé si podremos aconseguir la sociedad contemporánea, moderna, europea, aquí hay grandes problemas. Pues reconoce que al final, el Garan, último de la dignidad, es Déu Por eso es un problema, manteneu la idea, ¿no? Cuidado, somos muy respetuosos, porque el tema, y acabaríamos una patita apreciación. Pero fíjeseos cómo reconocía a la humillada de, eh, de, de Nadal al Papa. Fíjeseos, yo quedo impresionado, no como diu, tan bendito. Si la luz de Dios se apaga, se extingue también la dignidad divina del hombre. Y se eh, em recordada, Duarte ha dicho en un momento, calpara colla, que el Coll, filósofo decía, la dignidad divinal. Bueno, es esto, divina, porque. Es como, eh, porque el loma está tucat par de no? está cread y estimat par de uno. Entonces, ya no es la imagen de Dios que debemos honrar en cada uno, en el débil, en el extranjero, en el pobre. Entonces ya no somos todos hermanos y hermanas, hijos del único padre, que a partir del padre están relacionados mutuamente. ¿Qué géneros de violencia, arrogante aparecen entonces? Y cómo el hombre desprecia, aplasta al hombre lo hemos visto en toda su crueldad el siglo pasado. Solo cuando la luz de Dios brilla sobre el hombre y en el hombre, solo, cuando, solo cuando, cuando cada hombre es querido, conocido y amado por Dios, solo entonces, por miserable que sea su situación, un ladrón, un violador, un genocida, su dignidad es inviolable. Eh, ella está claramente en esta homilía, entonces bien que, que miremos porque es potser la sociedad americana es em, más. Em, para la seva consciència serían capaces de reconexionar, o los molt es más complicado para la historia. Y acabo con una cosa que también la Duarte ha dicho, o ha dicho todo. Pero es interesante. Yo pienso, ¿cómo podríamos arribar, ahora sí como la pregunta final del filósofo, no? ¿cómo podríamos arribar a una fundamentació de los derechos humanos a nuestra sociedad agnóstica y atea? Y yo soy muy respetuoso es muy complicado. Yo pensaba, si fuesen capaces de reconocer en el ser humano yo que es donat, él lo ha dicho. Porque yo todo lo puede reconocer. Yo puedo reconocer que aquest este regal es de por un otra, puedo reconocer que es como un especie de misterio, de cualquiera que nosotros tenemos, que no ens hem donat nosotros mateixos i que nos donat, donado. si fuesen capaces de reconocer tots plegats, aquests aspectos donats a nosotras, y a tant tan indisponibles manteniendo una idea que no podemos robar, que no podemos conculcar que no podemos violar yo diria que ya habría como una manera pero es molt difícil ¿eh? de que estem pudés... d'acord no almenys lo más yo, que es dunat, i per tan indisponible posaria un exemple los meus ulls son donats yo tengo el dret a veure perquè son ulls preciosos que, que yo he rebut no? I per también tengo el deure de mirar i de veure, perquè és calcom que és donat. Però això es pot aplicar a tantes qüestions, per exemple, el treball, no? el treball. Jo tinc dret al treball, no? Al trabajo. Yo tengo derecho al treball, perquè, perquè es una cosa donada, sóc un home amb las meves facultades, amb la meva corporalitat i entro en relació amb el món necessàriament Y per tant, és calcom, és calcom mantener la idea, no? es com que en em que forma parte de la meva vida y que hauríem d'estar tots plegats hauríem de ser sensibles i disposats a reconeixer el dret, y repeteixo, i el deure al treball. Que el llibre del Gènesis, la seva perspectiva, fiqueu que és molt curiosa, és en primer parla del deure i també de, del dret. Quan diu, per exemple, sigeu fecuns i multipliqueu-vos, és el deure del matrimoni. Fiqueu-vos que és molt curiós Però alhora, també se segueix al invers, que si tinc el deure del matrimoni, també tinc el dret que han de respectar del matrimonio de la familia, enteneu, no? De tenir hijos, s'entén ¿sí? la idea, no? Pero es muy interesante el del Genesi, eh? Que comienza justamente por la exigencia, no? Por el deure por el de ser personas. Gracias por la atención, he hecho lo que he y pues, a partir de aquí si sobra al i diálogo que se puede cumplir, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ignasi, porque realmente, sí, hem complementat, yo creo que, ¿eh? según sido dos puntos de vista que se han molt muy bien, y que calía, ¿no? porque realmente el debate y, y la cuestión es, es difícil. Ahora, si volan si ustedes, eh, sería un momento para que tengamos un tema de diálogo y de debate, donde yo prendré nota y potser si a varias personas hacemos una primera tongada y después haríamos alguna otra la revolución francesa, el papel que ha tingut en la elaboración de los derechos humanos ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos ya a las dos primeras preguntas y después seguimos sí. sí. Ahora ve, ve la parte más difícil porque claro, un puede hablar, decir lo que vol y se acaba. pero cuando le plantean cuestiones es cuando has de fer el esfuerzo y i, i has intentado y mostras también las teves interrogantes, ¿no? no sé más respondre a esta cuestión, es precisamente la gran cuestión ¿no? Como entre culturas diferentes, pues eh, això veiem las cosas diferentes, això es un fet, es un fet, las religiones marcan a vegades puntos de vista diferentes o una cert, un ser rebuig de la religión también está marcando una otra manera de mirar las cosas y ¿no? doncs tenemos un acuerdo de eso es el que tenemos, ahora no nos conformemos ni nos hem de conformar amb un acuerdo de al menos a mí me parece y hemos de fer l'esforç de generar cultura de los seres humanos. Es decir, intentar hacer las formas de que la gente se interrogue por el sentido de la vida y por la, la variedad de la persona y de la esencia humana. Y en, en esta interrogación, oberts, oberts a, a, a, no a mantenerse en las propias posiciones a toda costa, sino a. A la variedad, en definitiva, oberts a la variedad es como se podemos verla si tanquem no. Ahora, evidentemente, no siempre acabaremos, millor en muchos casos en que no tendremos acords. Bueno, puede pasar. ¿no? Evidentemente, pues, claro, el fet de que no haya una suficiente cultura de los derechos humanos explica las sistemáticas violaciones. Si hay un, una mayor eh, conciencia de la dignidad, esta, que, que también explicaba el para, Ignasi, ¿no? Aquesta consciència de la dignidad humana en toda persona? Si toda persona tingués esta conciencia, que ella acaba de descriure, evidentemente las violaciones serían muy menores. O quizás si tothom esta visión serían eh, imposibles, ¿no? Y el que cal és anar yo creo, desde las organizaciones que organitzacions los derechos humanos y desde las iglesias, las entidades de la iglesia, hemos intentar ayudar Acompañar acá y allí cada cop mis conciencias y mis cultura de la dignidad de la persona. Y a la larga, yo he dado un alcius fritz, por si, durante mucho tiempo, en muchas cosas, donde tendrán discrepancias en otras religiones, pero el futuro quién sabe. No? no sé, ya sé que no respondo no? más, pero tampoco para tener, porque la Revolución Francesa, yo ya això, ja, això ho haurien responder a los historiadores del dret a los historiadores de, de, de la política a Europa. A ver, la Revolución Francesa ha sido un momento fort, pero no es una cosa que viene vingui... No es una cosa que vingui, diguéssim, eh, per casualidad. Va ser preparada per toda una serie de corrents políticas y molt muy és eh, fer fer <laughs> que, clar, eh, dir, La revolución lo que hace es que esta declaración y a continuación fue unas matanzas increíbles. que, la revolución, ahora, es verdad que va a ser un paso importante y después muchas declaraciones de drets las van inspirar en això. però Pero ha una declaración anterior a la francesa, que es la de Virginia, la de los Estados Unidos, que declaren abans los derechos que la... Que la que Francia, ¿no? Vull dir que es, es un momento muy importante, pero venía molt de herrera y sobre todo al que ha vingut després ha sigut la seva universalització y la seva va enfortiment, però pero estem molt lluny lògicament de, dels mínims. Yo creo que estem lluny dels mínims en cada vida Muy només No feia referència als interessos, als interessos que hi han interessos globals, interessos todo, econòmics, ¿no? Interessos también ideológicos, muchas vagadas, ¿no? Y bueno, yo lo que pensaba es que justamente toda esta mentalidad de intereses, claro, todo eso mata los derechos humanos. Porque justamente, cuando hablamos de dignidad de la persona humana, justamente la persona humana es la que no es objeto de intereses, lo hemos dicho antes, sino que ha de ser una finalidad de ella mateixa O decir, sea, que eso es un problema hoy en día realmente, ¿no? Porque amenaza completamente esta mentalidad de interés, ¿no? al que es el respecto de la dignidad humana. Aquí hay una distinción filosófica que es interesante. ¿no? Hablaba eh, el... de que ha bienes que son útiles y bienes que son honestos. La persona humana no es objeto de interés, no es un bien útil, es útil para, ¿no? interesa porque yo lo puedo conseguir, sino que es un bien honest. Y este concepto filosófico de bien honesto es que es un bien en si mateix. ¿Se entiende la idea? no per tant, Claro, toda la razón, en una este quechantita. Respecto a la, a la revolución francesa, ¿no? Sí, yo, yo pienso que el, es... El, es usted lo ¿no? que ha preguntado, ¿no? Sí, ¿no? Tal, tal. sí, sí, yo creo que va a significar una aquest sentit amb el seu lema, ¿no? La fraternidad, la igualdad, por ejemplo, y después también la libertad, ¿no? La libertad la conquista, de, la, de las libertades, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, etc. Pero sí que es verdad que... Como com ha dicho Eduardo, entonces yo probé de un avance. Eh, ya desde. Exacto, ¿no? Podríamos hablar desde la época clásica, grega, medieval, también, al matiz també también la escuela como de Salamanca. Entonces, ya ja van posant los fundamentos de los derechos humanos. Oh. Mis preguntas, aquí ya una. Aquí ya una otra. Vale. Aquí estas cuatro moment momento y después pasarían. Molt bueno, muchas gracias por las cuatro intervenciones. Eh, si voleu a responder, y gracias por que han también intervenciones que aportan tan cara a la mesa, al debate y al, debat al diálogo que también es interesante. Bueno, no sé si podré contestar las cuatro o cinco que han surtido algunas cosas. Um... A ver, al silencio, evidentemente. O sí, sigui, aquí, evidentemente, una de las grandes causas de la masiva massiva de derechos humanos es al silencio de los que no los vulneran o no los vulneran tan. O no los vulneran tan, no? y así que la gran al es yo jo, jo utilizo hasta esta expresión no una cultura de los humanos y a la mesura que haya mayor cultura y mayor consciència conciencia de la dignidad de la persona más es podrán respetar y eso incluye, entre otras otras cosas la denuncia la denuncia exhaustiva y sistemática de banda cual Així ho vulneración así intenten fe a los que han dedicado más, no pero es patrimonio de todo los que no se dediquen a esto profesionalmente o, o que están integrados a una organización, donc, en el su entorno o desde el que ellos eh, anda yo creo que todo tomas esta está a hacer sentir la seva veu de denúncia o de propuesta, en algún caso, para resolver problemáticas que atenten contra los derechos humanos. Y, evidentemente, aquest es el gran tema. Pero yo he la la exposición diciendo que si no hay una cultura, si no hay una consciència de quién es el fundamento, el por qué fem això puede passar que doncs, ens cansem o potser tinguem ràpidament veiem excepcions o rápidamente fem passar abans els nostres interessos, que això ens passa segurament a tots, Y no? I per tant, doncs una bona manera de ser més consecuencias, més exigents és, aprofundirme eh, aprofundir més en, la, en el fonament d'aquests drets, no? Bueno, aquesta la, la idea que yo bàsicament he volgut transmetre, no? Bueno, més cosas eh, que més no tengo aquí. Eh, sobre la, la posición de, de, del Vaticà sobre los derechos humanos, yo creo que es muy clara. Eh? Y al que hem dicho aquí, yo creo que más o menos està está en sintonía a lo que es eh, una posición de, la, de lo que anomenem la doctrina o magisterio social de las iglesias desde fa molts anys la defensa acérrima, acérrima a de todos los derechos. Yo no vol dir que las iglesias siguen siempre a como no es ninguno, ni que todos los cristianos, que no es así. Que no es así, siguen coherentes en esta defensa, evidentemente, ni todas las instituciones cristianas, ni dentro de la matriz de la iglesia, siempre se es coherente. Aquí, de hecho, tema, pero a nivel de principios, de textos, i de discursos, i de d'esperit y de, de, de convicciones, en aquel sentido, yo creo que el conjunto de la iglesia es una gran defensora en aquellos momentos en el mundo de los derechos humanos, en múltiples situaciones, en múltiples continentes en Europa como en altres llocs on són encara més trepitjats. Bueno, no sé, on son més trepitjats en aquests moments, pero no? Però que és un los grans actors en aquests moments que defensa els drets humans y que ho fa en aquesta perspectiva que yo creo que aquí plantejavam, que hace de, defensant la dignitat de l'ésser humà basant en la seva veritat com a ésser eh, creat a imatge i semblança de Déu, como eh, com a exigència de respecte a la seva naturalesa de fi i no d'instrument, etc es un de los grandes, en momentos, un grandes Evidentemente, ni únic, potser no és el único, porque no es el más importante, pero que ho es. Insistejo en todas las seves contradicciones, que podemos hablar aquí. Y ya esto lliga amb la última pregunta. No? Pero ¿fins a en sin si desde la Iglesia, los cristianos, los creyentes, reclamem este fundamento que en último término trobem en Dios, no? los derechos humanos, ¿quina... Podem, si yo soy afectivo, ¿no? Em Se que que ella, no soy afectivo, podemos trobar pues potser no es afectivo, potser no, no ho sé, a mí sí que me em que, parece que no podemos renunciar a, a expresar que para nosotros es és el fundamento, no podemos renunciar yo, yo creo que ho más a subir, otra cosa que després, ens trobem que desde una otra perspectiva yo no nos veo, Respecto total y diálogo, porque potser desde una otra perspectiva nos harán ver coses cosas que nosotros no hemos visto, pero yo creo que no podemos renunciar, y a para que para una... Por de prudencia, usted dit se cae, sí, pero para un acceso de prudencia no renunciamos a expresar las nuestras convicciones. Y si nosotros pensamos que para que los derechos humanos sigan más afectivos, más respetados a todo arreo, els hem de fundamentar en último término en això, doncs expressem expresamos. Porque yo sí lo pienso, es decir, una fundamentación solamente en el consens no es suficiente y fácilmente són... las flechas. Y hemos de decirlo con todo el respecte, no, no creemos que el simple acorde sea suficiente. Eh, fins i tot todo no? es que la dignidad de la persona para ella mateixa, sí, pero en último término, ¿por qué hemos de respetar la dignidad de la persona? ¿Por qué? Per qué se ha de respetar. Y ja muchos dirían que no, porque el su país o la seva nació nación está davant un paril y ha de actuar. Ya sé que los otros son dignas pero si yo eh, decideixo que estic en peligro, llenzo misiles, ejecuto todos los terroristas que calguin y aquí hemos acabado, y ya me em proclamo cristià a sobre. <laughs> me em proclamo cristiano Por eso, tans, tans tans ejemplos, ¿no? Por usar tantos y tantos ejemplos que podrían poner aquí. ¿no? Yo pienso que, que en último término hem de abrir el diálogo a esto al fundamen último, el fonament último el últim de la dignidad y después doncs estarem estaremos de acuerdo o no y hemos de trasplantar evidentemente todas las posiciones. Mm, no, Reculina, que estas preguntas, cuando hablabas de, de la natura, no, gracia llegar así, porque justamente al libro del génesis. No, comienza de esta manera, que es la deure que tenim de cuidar la naturaleza. Entonces, es muy interesante. Y no? antes hablaba eh, del deure del matrimonio, de, de propagar la vida. Per tant tan fons es el deure de, de respetar, de no explotar la naturaleza, que es el nuestro medio de vida, per otra banda que nos permite vivir. Ya no sería el deure de cuidar la vida, la vida, no? Diríamos la vida humana, la vida, la vida, s'entén. no? la vida, con com que nos una donado. Lo digo es una cuestión, que debe en concreto, que aparece en el libro del Génesis, diríamos que es un deure en aquest caso, ¿no? Eh? Nostra. Respecto a la posición de la Iglesia, yo eh, creo que Eduardo eh, puse conoce más toda esta cuestión, pero yo también soy sacerdote, es que también la he de conocer. Pero eh, sí, no, no. yo eh, creo que la Iglesia está preocupada con las nuestras sombras y contradicciones para la defensa de los derechos humanos. Y aquí me agradaba mucho aquella frase que va dicho eh, Joan Pau pausa con, cuando va a ser escuchado, va a una primera encíclica que es significativa para que el centro es Loma. Aquella primera encíclica que él titula, Alradamto de Loma, Cris, redemptor de Loma, al final eh, nos hem de hem mm, a ayuda Loma. Y de ahí aquella frase en la que que a mí me encanta siempre cuando parlem de la iglesia y a veces qué hemos de hacer, etc. Hoy en día se habla moda de la nueva evangelización. Me em hace mucha gracia, todos plegados, a veces estamos una mica como neguitosos y todo, no a ver qué hemos de hacer. Pero João Pau II decía al camino de la iglesia es el camino de la home. Y eso lo lligaría con la cita que decía usted de Gadión después, no? que al final es en el ti, l'home. Es no? en el tí, no. l'home. Descobrir toda la seva grandezas. Y respecto a la cuestión de Deu, yo creo que está tan curado con Edith. Yo he fet la nueva reflexión teórica, ¿no? Al final, veis que el fundamento último es Deu, ¿no? ho de ella, como andaba. Pero después, a continuación, también Edith y yo, ¿no? Pero a la nuestra sociedad europea, agnóstica y atea, ¿cómo podemos arribar a un acord al respecto? Y de ella, precisamente, como andaba ¿no? ser yo, ¿no? que de reconocer a Loma hay que son regals Y que como regals que tenemos, que hem da saber respectar como una manera de plantear los derechos humanos que puguem expresar, yo pienso, en una gran libertad y naturalidad que nosotros veiem y creemos que Déu es el fundamento último pero a la hora de dialogar con las personas que no son creyentes pienso que un plantejament sería, pues, este, ¿no? Muy bien, había después la pregunta de usted Fariamos un par de preguntas más para no alargarnos más a, que realment veig que realmente bastant en el debat mandarvat. vostè y después buste también y una última y ya ja que estas tres preguntas andaban. Molt bé moltes Muchas gracias por las tres preguntas, eh, realmente interesantes. Andaban. Yo no es referiré bueno al que audí, básicamente comparte yo eh, que estas reflexiones podrían seguir. Entonces, yo jo en un mes referiré a la, a la idea que expressat el primer que intervino sobre el amor, no? como base del reconocimiento de los derechos humanos, efectivamente. Es que es aquesta, ¿no? El amor para el ser humano, antes de dignidad, no podem hacer otra cosa que estimarlo. Y veo las nuestras nostres en ver a qué es ser humano. Que esta es la clave, no los meus derechos. No es tema de estimar, no son los otros maticios. La cultura de los derechos humanos es la cultura de nostres deures. Ambos de toda persona para que la dignidad de toda persona. Y, sí. y evidentemente esta estimación no es una cuestión puramente intelectual, o teológica o filosófica, ¿no? también es una cuestión de experiencia. Sabemos la experiencia que una viscud, entonces se sentirá crítica a estimar. Si una ha es una otra experiencia, entonces pues, es más difícil que se senti cridat a respetar los derechos humanos. Això yo entiendo o hem de, de comprendre fins a cert punt pero sin pérdida de vista mai que hem de ayudar a tothom a hacer un proceso de avanzar a la cultura de, de l'estimar y del de respetar y de los deures propios y no tan pues, los mis propios intereses. ¿no? Yo creo que efectivamente, eso, pues, sí. eh, la la Revolución Francesa, que antes comentábamos, ¿no? si recordeu el lema famoso era libertad, igualdad y fraternidad. ¿no? En el fons fraternidad, sin utilizar la palabra, pero cuando decían fraternidad, van por aquí estimar-nos porque somos germans y si somos germans nos hemos estimar y nos hemos entender y, nos hemos... No? y seguramente esta es la pota más feble de todas las revoluciones sea que hay libertades y no parem de llibertats libertades y i y que la igualdad y no parem de demanar y exigir igualdad y, cada cop más, y todo eso lo hemos de hacer en libertad como igualdad, pero no olvidemos que sin fraternidad no hay ni libertad ni igualdad, sino que hay una base previa de que nos consideremos germans, fills de un mateix pare, para, difícilmente podemos avanzar a capa en el Esta es la última reflexión. Respecto a esta cuestión del amor, eh, yo recuerdo que una vez estaba examinando en filosofía y va a de del amor y automáticamente el profesor que me estaba examinando me em dijo pero escolti, usted ya está hablando de espiritualidad ¿no? de coma. toda la raúna en este sentido yo he defensat muchas vegades que el com que voy a aprender de un otro filósofo que para mí está muy mestre, que es Carlos Cardona un filósofo catalán que decía aquella frase para mí tan profunda "L'acta propi de la libertad es el amor propi acta propia y eso es filosofía pura es la libertad humana, mantener ¿no? la idea, ¿no? Pero yo siempre digo que la acta propia de la libertad no está en la elección, sino escullástima, para la dilación. La dilación es una palabra culta, que es escullástima, mantener ¿no? la idea. Hoy en día, se paró del choice, del de escullé y cuidado, es una cosa encara más profunda, ¿no? Lo del amor. bé Respecto a las otras culturas y la nuestra cultura, yo creo que es muy importante la el diálogo intercultural o la aculturalidad en aquest sentido, perquè las culturas tenen dignidad. Y hemos de saber también respectar ella y aprender de la dignidad y de la riqueza que s'aporten aportan las otras culturas sin renunciar, lógicamente, a la nuestra propia identidad cultural. Todas las culturas son un camino de recerca para interpretar los misterios de Dios, de la i y del cosmos y per tant en aquest sentit és interessantíssim, no? Que hi fraternidad fraternitat o germanor, diálogo entre les cultures si no tancar-nos mai en banda davant de l'altra cultura, como no? Com una espècie de por ancestral al diferent o al desconegut, Y no? I finalment, respecte només a només la línia vermella, això que trosseta les llibertats, és una visió que a mí no me agrada gaire la misma liber... liber... que se... la liber... la, meva libertad come... acaba... Acaba on la libertad acaba o comienza a de la alta no no me agrada que esta expresión es una mica una concepción individualista de la libertad yo pienso que es muy... lógicamente no eh... la alta no puede invadir no diríamos nosaltres los... los derechos drets de la meva pròpia llibertat però jo penso que la meva libertad está oberta, no como tancada y se de la libertad de la otra. és es aquesta esta visión. Yo diría que es más bonito entender que la libertad está radicalmente, par l'amor amor, que te abans oberta a la libertad de la otra. Y después, en todo caso, si hay algún tipo de, de problema o de, de fricción, de injusticia, parlem, ¿no? però es una otra concepción. Si la libertad de la otra, para mí, es un trésor Es que el com a descobrir es que el com a apreciar como tal, ¿no? Creo que es una visión más correcta y más personalista, con ella, Edward abans. I Y ya está. Bien, muchas gracias a vosotros dos y al público también, a vosotros que heu assistit porque hem fet un buen diàleg que también es tracta de que entre tots anemos fent la nuestra reflexión. Convidar-vos el proper 4 de febrero, el mes vinent tenemos una altra sessió del cicle de los Dilluns dels drets humans Humanos que hacemos cristianismo, justicia, justicia y pau. Que tenemos a de Oliveras, que hablemos de saludar también. Entonces, será sobre un tema concret, pero doloroso y sagnant que es la cuestión del coltán y el conflicto de la República Democrática del Congo. Entonces, yo pienso que será una sesión también para nos del que pasa, de las consecuencias que tienen para actes aparentemente cotidians y que cumbe también que ens sensibilizamos respecto a toda esta cuestión. Muchas gracias y buena continuación de l'any 2030. No es una cosa, si permets, gracias también por las seves preguntas. Eh? Un honor, las seves preguntas, porque son muy interesantes y nos ayudan mucho. Eh? Y tanto. Muchas gracias.